Allá. me toca descansar ahora mismo ¿sí? La vida Buscando el pan de cada día, hoy una risa, mañana lágrimas. Pero yo sigo mi carrera, con una tristeza en mi corazón. Madre querida, a ti te doy las gracias por dar. sigue para adelante, hijo, cómo porque en la vida cuando hay una alegría, por cada risa. y letra, Ángel Lebrón los hermanos Lebrón, el servidor Luis